Gracias. <coughs> Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. A las personas que se van a conectar en próximos días también a ver eh, la grabación de esta entrevista. Hoy estamos con, estamos listas, estamos con la cabeza de lista al Senado de este movimiento político feminista, Elizabeth Giraldo historiadora y magíster en estudios urbanos. Buenas noches Elizabeth, mucho gusto y qué bueno tenerte acá. Tienes el micrófono apagado. Oh. Ahora sí. Ahora sí, estaba desactivado. No, pues, Buenas noches para vos, también para las personas que están conectadas, que se van a a ver el video posteriormente. Muchas gracias por esta invitación y bueno nuestra idea es sostener siempre pues como este diálogo sobre nuestra campaña al Senado. Listo, entonces empecemos con eso de una. O sea, si, si imagínate que estamos hablando con alguien que no tiene ni idea que es, estamos listas, qué es eso, cómo se come, sumerse cómo va a convencer a esa persona de que vote por ustedes bueno lo primero que les quiero contar es que nosotras nacimos en medellín nacimos como movimiento político de mujeres en el 2017 empezamos a trabajar juntas para poder lograr poder local eh, en ese momento el propósito fue llegar al consejo de la ciudad y lo logramos lo logramos a partir de la organización interna a partir de tener un proyecto político feminista eh, que siempre habló en sus comienzos y todavía lo sigue haciendo, de poner al centro la vida, la defensa de lo público y la construcción de un Estado eh, que pueda estar en función de la ciudadanía. Eh, lo logramos también porque tenemos esquemas de autofinanciamiento, somos un movimiento autónomo, somos un movimiento que quiere redistribuir el poder, somos un movimiento diverso, plural, eh, tanto en Medellín cuando nacimos y ahorita que, temos, que tenemos composición a nivel nacional albergar la diversidad de quienes somos como ciudadanías colombianas entonces hemos también eh, demostrado que a partir de nuestra organización interna podemos llegar a los espacios de poder que es posible transformar desde la práctica política la manera en que se hace la política y las costumbres ya muy arraigadas en nuestro país en cómo funciona la política y esas maneras y esa costumbre ha llevado que la gran mayoría de las personas no tengamos representatividad en los lugares donde se toman decisiones. Y nosotras como movimiento, eh, como un movimiento organizado con un método, con objetivos y además con un proyecto político eh, que es para todos y todas, pues hemos evidenciado que es posible cambiar la política desde nosotras y desde nosotros mismos eso a mí me parece súper importante porque entre otras cosas siempre que estamos como en, en elecciones siempre está como el escepticismo no como la gente que dice eh, eso siempre son los mismos con las mismas de hecho estaba con un amigo charlando en facebook de eso en estos días y es un parcero que, que pues que hace trabajo comunitario y, y, y hace trabajo comunitario en zonas complejas y dice eso no vale la pena participar eh, y desde los movimientos sociales se ve también mucho, pero entonces, eh, ¿cómo es que se da ese salto? ¿Cómo es que se toma esa decisión? Bueno, esta vaina tiene que cambiar y es necesario ocupar el poder. O sea, el feminismo eh, como proyecto humano, como proyecto político, como proyecto social, lee el poder y lee el poder para transformarlo y poder superar. Esa serie de exclusiones y desigualdades que ahorita pues marcan la sociedad que vivimos. Y hay una cosa que nosotras tenemos clara como feministas, es que las instituciones que hemos construido, que el Estado que además nos pertenece a todas y a todos, pues debe dejar de estar en unas cuantas manos. Eh, el escepticismo, la desidia, hacernos a un lado lo único que hace es favorecer que esas mismas fuerzas políticas tradicionales, tradicionales perdón, se perpetúen. Y nosotras creemos que con innovación, con creatividad, con colectividad puede cambiarse. Obviamente hay que hacer las cosas de manera distinta, porque no solamente es como decir lo bonito o tener un buen discurso, sino evidenciar desde la práctica y la forma de construir movimiento político que esos cambios se están realizando hay un compromiso colectivo. Yo creo que también hay que verse más allá de sí mismo o de sí misma y del lugar que ocupamos, sino que tenemos ya una responsabilidad con la vida propia y con la vida de las demás personas. Gran parte de esa responsabilidad no es lo único, no es el único escenario, pero sí hay es uno muy importante, que es el del Estado, ¿cierto? Que es... Imaginar el Estado como esa gran construcción colectiva y como construcción colectiva debe estar al servicio de lo colectivo, de lo común, de lo público y de la ciudadanía. Entonces, estar al margen de eso es también ponerse al margen de una posibilidad de transformación. Y bueno, aquí estamos nosotras diciendo que estamos listas, que es el momento de las mayorías sociales en el poder, que es el momento de tener representatividad política para transformar los modelos económicos, sociales y las formas políticas que excluyen. Y eso no lo va a hacer nadie por nosotras ni por nosotras, eso es tarea que nos compromete, a quienes sentimos, a quienes caminamos, a quienes vivimos finalmente y trabajamos por este país, por eso nosotras decimos, somos la gente que ama, lucha y trabaja para que Colombia sea un país en el que valga la alegría vivir y eso lo sostenemos desde el día uno y de aquí en adelante todo el proyecto político que estamos haciendo, ¿cierto? que, que es para Colombia. pues. Me estoy intentando meter como en la cabeza de mi suegro y mi suegro diría algo así como pero ¿qué va? Ustedes llegan allá al poder y ya se olvidan de todo eso tan bonito que están diciendo ahorita, que están en campaña y cogiendo votos, o sea, ¿usted qué garantía me da de que cuando ocupe el poder no va a ser igual que el resto? Allí hay dos cosas, nosotras como partimos de la colectivización del poder y la redistribución del poder, es también una corresponsabilidad, hay, también hay que voltear como la mirada, o sea, si nosotras logramos y vamos a lograr esas curules en el Senado, la ciudadanía nos va a dejar solas allá sabiendo cuáles son las relaciones de poder y cuáles son las fuerzas que están allí, o hay una ciudadanía, y yo creo que sí, que está hoy dispuesta a luchar y a defender un proyecto político realmente transformador y que nos pueda poner en otras condiciones materiales, sociales, vitales para pensar y vivir el país. Es más bien al contrario, Vamos a construir una fuerza ciudadana, una fuerza popular, una fuerza social, donde esas instituciones del Estado que han sido históricamente cooptadas y que han servido principalmente para privilegiar a unos pocos, si nosotras irrumpimos a través de esta fuerza, que es la fuerza además de la ciudadanía, llegar allá va a ser súper importante sostenernos a partir de eso, que también nosotras nombramos como bancada ciudadana. La bancada ciudadana es abrir un espacio, además con condiciones materiales claras y tangibles de comunicación, de decisión, de movilización, para poder conectar lo que sucede en las calles, lo que sucede en nuestra eh, cotidianidad, con lo que sucede en un espacio legislativo y de decisión, como es el Congreso. Y lo otro que también es muy importante para nosotras enunciar es que nosotras tenemos unas reglas claras de participación interna, nosotros tenemos una estructura organizativa que colectiviza las decisiones, una democracia interna que no es a partir de personalismos, de individualidades o encarnada en una sola persona, una dirección por allá extraña, extraterrestre, sino que somos nosotras mismas quienes tomamos las decisiones en forma de acuerdos, a través de mecanismos claros democráticos, y eso es lo que permite la regulación. Los partidos tradicionales, o la. La política tradicional normalmente está ordenada alrededor de personas, o no son claras las reglas de juego, o las reglas de juego están marcadas eh, por elitismos, eh, por favorecer a unos pocos. Ustedes nosotras no, nosotras cuando construimos nuestro movimiento, pensando justamente en cómo funciona el poder, pues tendríamos que proponer una forma de poder distinto y ahí en gran medida están las garantías, es que eh, tenemos instancias, tenemos estructura y tenemos formas de democracia para poder hacerlo y que además nosotras decimos, esa democracia interna que nosotras vivimos, esa redistribución del poder y la toma de decisiones es la misma que tiene que llegar al momento que ocupemos los espacios de poder y las instituciones eh, que queremos llegar. Entonces, ahí está. Eh, por supuesto, si no bueno, es que notas, seamos pues aquí salvadoras de nadie, porque estamos también cansadas de los discursos mesiánicos y personalistas. No, lo que tenemos es estructura, organización formas de participación y de toma de decisiones que permiten regular, autorregular y además que haya una expresión real de la voluntad colectiva. Entonces, a tu suegra, por ejemplo, yo le diría, inscríbase Estamos Listas, haga parte del movimiento, puede hacer parte de nuestra, nuestra asamblea, puede hacer parte de la campaña y, por supuesto, del poder que vamos a ejercer juntas y juntos. Además ustedes ya tienen pues una experiencia de bancada ciudadana allá en Medellín y eso cómo ha funcionado, qué tal ha funcionado, porque a mí sí me parece que eso es fundamental para cambiar este país, como la responsabilizar a la ciudadanía como de que haga su parte y que dejemos de lado el paternalismo, eh, pero cómo ha funcionado esa bancada ciudadana y esa democracia interna, pues en estamos listas en Medellín, sobre todo porque hay algo que a mí sí me parece como clave y que sinceramente no entiendo cómo funciona y es eh, pues esas decisiones que hay que tomar como de un momento a otro o bueno, o bueno, yo supongo que hay decisiones que pues por los tiempos de la política no se podrían consultar o, o estoy equivocado yo creo que nosotras lo que hacemos es traer la política a la cotidianidad que la política deje de ser vista como esa cosa ajena, extraña, que sucede por fuera de mí y más bien es algo que está en mi cotidianidad, que en muchos sentidos determina la manera de vivir en colectividad y también individualmente, pero eso no sucede de la nada. Necesitamos metodologías, necesitamos formas y mecanismos para que eso efectivamente suceda. Entonces requiere tanto de formas para que podamos estar juntas y decidir, y al mismo tiempo trabajo y compromiso con eso que se está decidiendo. Entonces nosotras tenemos espacios de decisión la asamblea, los círculos, las reuniones colectivas para poder pensar la política, dejar de sentir y de vivir que no tiene que ver conmigo, sino que yo puedo decidir, y, y sobre todo porque tenemos un lugar de poder. Por eso es importante llegar a los espacios de poder, para que esa vivencia ciudadana efectivamente llegue a esos lugares donde tenemos representatividad. ¿sí? Es ya cerrar como eso que ha sido, creo que, bastante costoso. Para la ciudadanía colombiana es ese cierre y esa ruptura que hay entre la representatividad y los espacios de poder y la movilización ciudadana. Entonces nosotras lo hacemos a partir de mecanismos de participación a través de nuestro gobierno abierto, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma de gobierno abierto que es interna, donde nosotras votamos, donde tenemos documentos que informan, donde tenemos las opciones de decisión, tenemos espacios de deliberación, de debate, de ver las múltiples perspectivas frente a una decisión en específico y también lo hemos implementado a nuestra bancada ciudadana, donde hay foros y donde hay decisiones, hemos tenido también asambleas, por ejemplo en el caso de Medellín con EPM, ya llevamos dos versiones de la asamblea, EPM es nuestra, es la primera entidad, la primera empresa del Estado en la ciudad, que además gran parte de los recursos de la ciudad dependen de EPM, pues no puede ser que toda esa discusión que sucede alrededor de EPM, pues no estemos involucradas en la mayoría social, entonces abrimos espacios asamblearios, tomamos decisiones, cómo estamos leyendo la ciudad, cómo estamos viviendo la ciudad y eso pues ya teniendo un poder, electo, que en nuestra concejalía colectiva, pues allí ya podemos llevar una postura ciudadana, una postura colectiva frente a eso lo que es importante es, es tener espacios de deliberación, espacios de acuerdo mecanismos para toma de decisiones pues, y además poder o sea, y un poder transformador cierto que no repita las mismas maneras excluyentes a puertas cerradas de unos cuantos de lo que sucede porque yo creo que ahí estamos cansadas las grandes mayorías eh, de, de eso que sucede, entonces así lo hemos hecho, así lo hemos vivido, creo que eh, también la democracia como un, es un camino, o sea la democracia no está dada, la, la democracia es un proceso, un proceso que requiere de una ciudadanía libre y con voluntad para estar allí y vamos poco a poco ampliándola, poco a poco transformándonos y creo que en ese sentido ha sido muy muy interesante lo que hemos vivido en Medellín y lo que estamos viviendo y vamos a vivir a nivel nacional, ¿cierto? Que es, es decidir, que es tener poder, que es tener eh, representatividad. Y luego, que seguramente hacia allá podremos hablar luego, nosotros una vez tengamos la personería jurídica, nos soñamos con los municipalismos feministas, porque es importante conectar esa idea del, del Estado, de, de sus instituciones a nivel nacional al mismo tiempo con el poder local y la posibilidad de decidir con lo que sucede inmediatamente aquí en mi barrio en mi comuna pues en medellín estamos organizadas por comunas aquí en bogotá por localidades o sea poder definir y decidir esos horizontes propios y, y más tangibles de, de la vida que vivimos y, y de allí por insistimos en que el feminismo propone una irrupción y una transformación de las formas del poder enfrentamos en una práctica donde eso se realice Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en estos momentos a Martín, a Marta, a Wendy Martín le pregunta a Elizabeth eh, frente al tema de la ley de cuotas, ¿cómo enfrenta una lista feminista, esa tara legal pero igual machista? Sí, allí eh, hemos conversado en otros momentos, y es que existe la ley de cuotas, para quienes pues, no lo tengan a la mano, es una legislación que propone, bajo el espíritu de cerrar brechas de participación para las mujeres, que el 30% de las listas a los distintos eh, organismos, a consejos, asambleas, el mismo senado, pues estén compuestos por el 30% del otro género, se plantea así. Entonces, si bien el espíritu es que sea para que las mujeres tengamos mayor representatividad, hacer la mitad de la población, pues la manera en que quedó redactada no es clara y finalmente pues termina no garantizando y eso ha llevado pues por un lado a la instrumentalización de las mujeres en la participación política eso lo podemos ver desde los poderes locales, por ejemplo, cómo se sienten las mujeres y nosotras tenemos cómo evidenciarlo con compañeras que, que incluso ahorita pertenecen al movimiento y que en otros momentos lo que hacían los partidos eran llamarlas como rellenos, como rellenos de sus listas, ¿cierto? Entonces allí hay tanto unas fallas en la manera en que está formulada la ley, pero también una manera en que se apropia, que no se nos puede olvidar que está la ley y la práctica y esas dos cosas conversan o no, y lo que ha sucedido con, con la ley de cuotas es que derivado en cierta instrumentalización y ahora no vemos que exista realmente una paridad y siguen existiendo los espacios de toma de decisiones y unas grandes desigualdades de participación eh, de las mujeres. Entonces, en el caso de la lista, estamos listas, de la lista al Senado, que es una lista constituida por 11 compañeras del movimiento que fuimos elegidas democráticamente. Esa hace parte de nuestras formas de irrumpir y de transformar el poder, es que decidimos entre todas ¿Quiénes componen la lista? No es una decisión que toma una persona a dedo o con acuerdos por debajo de la mesa o según no sé qué, ya quién sabe cómo funciona en otros partidos y movimientos, sino que lo hacemos a través de nuestra democracia interna y además con una invitación muy bella. Cuando nosotras nos ampliamos a nivel nacional, cualquier compañera que se inscribiera al movimiento podía a su vez proponerse como posible candidata al Senado. Nosotras hicimos una convocatoria a la que se sumaron cientos de mujeres del movimiento diciendo vamos al Senado, vamos juntas por la igualdad, estas son las, nuestras reglas propias entre todas para cuidarnos, para garantizar la pluralidad y la diversidad y logramos tener nuestra lista compuesta por nuestras militantes, además por una votación que tuvo todas las garantías, que tuvo transparencias, como dije ahorita, con acuerdos claros desde el inicio, y pudimos tener lo que soy una lista diversa, plural, con garantías que mucho antes de que los partidos o los movimientos los que más conocemos o más tradicionales incluso ya tuvieran resuelto eso o no lo tuvieran resuelto porque hubo muchas peleas, nosotras ya podíamos llegar a, al debate electoral y a la campaña electoral con la confianza y la seguridad de nuestra lista. Y... Por supuesto, pues tenemos hombres en la lista, que es una pregunta que también pues frecuentemente nos hacen en relación a los hombres que son nuestros aliados, que sí son ese 30% de la lista, pero es un 30% con un espíritu distinto, que es el espíritu uno de que el, el feminismo es un proyecto político para las mayorías, para todas, para todos para todos y que además los hombres pueden también favorecer, pueden también hacer parte de esto que es un proyecto humano, es que finalmente la sociedad de su conjunto se transforme a partir de darle garantías e igualdad a quienes históricamente no lo hemos tenido, ¿cierto? Entonces allí están ellos, así lo hicimos, e igual esperamos que en algún momento sea posible poder tener listas solo de mujeres y poder caminar hacia eso, que es un mínimo de una sociedad del siglo XXI, que es la paridad. Sumercia, entonces, ahorita nos comentaba que la intención como a mediano plazo es poder conseguir la personería jurídica y aterrizar la propuesta del de municipalismo feminista aquí en Colombia. Eh, antes de eso, a mí sí me gustaría como que aclarar, pues, sumercia a qué se refiere exactamente con el feminismo, porque, digamos, uno podría decir, eh, o oh, bueno... Pues yo soy profesor y cuando me toca hablar de estos temas en el salón de clases, yo la primera aclaración que hago es, hey, muchachos, eh, tenemos que hablar de feminismos, o sea, no hay un solo feminismo, y ahí sí, bueno, estudiemos los, eh, pues como los referentes así principales, pero cuando Sumer se habla del feminismo, estamos listos de qué está hablando exactamente. Bueno, lo primero, y que sostenemos y nos alimenta el alma, y además también inspira y genera confianza en nuestros electores y electoras, y es que hablamos que es un proyecto colectivo de país, que es un proyecto humano y es un proyecto de sociedad que lee cuál es el conjunto de desigualdades y exclusiones que vive el gran conjunto de la sociedad, que somos las mayorías sociales, ¿cierto? Es un proyecto transformador, es un proyecto emancipador, porque hay una serie de ataduras, ataduras que impiden que las personas en toda nuestra diversidad, en toda nuestra pluralidad, podamos vivir la vida en plenitud, con garantías, con derechos y con condiciones materiales dignas. Entonces, es una perspectiva distinta, una, una manera de ver la realidad, tanto para denunciar, lo que no está bien que continúe, como para abrir un horizonte de posibilidades. Es abrir otro escenario de sueños de futuro, es podernos imaginar a través de otras claves, quizás no las que tradicionales o las que normalmente conocemos, y por eso pues también es un proceso individual de transformación y de, y de entender y mirar de manera distinta eh, la sociedad para estamos listas, es pensar es traer acá al cuerpo, al presente, a las relaciones, a la cotidianidad, la evidencia de que esta sociedad la podemos transformar, que esta sociedad ya no es que esté así y, no, y que tiene que ser así para siempre, no. Es también una especie de, de rebeldía ante una situación dada. Y como piensa el poder, piensa las instituciones, prevé cómo podemos estar allí, y en ese sentido es un proyecto de democracia radical. Hoy el feminismo trae la, la, la democracia como un horizonte necesario para las sociedades, pero una democracia que tenga tanto el componente de poder, o sea, de representatividad de la sociedad en su diversidad y pluralidad, como la necesidad de nuevos modelos que planteen relaciones económicas y sociales distintas. Y eso por supuesto es un esfuerzo colectivo, y eso por supuesto pertenece a las personas del común, y eso por supuesto requiere tiempo, años de trabajo, pero la invitación es, venga, hagámoslo, hagámoslo, no, no nos hagamos a un lado, vos ahorita comenzabas con eso, hay apatía, hay desidia, pero ¿y si lo hacemos bello? ¿y si lo hacemos alegre? ¿y si lo hacemos también en la manera en que vivimos la vida?, Sí, yo creo que el lanzamiento de nuestra campaña en Barranquilla es superdiciente de eso, que es que la política no tiene por qué ser fea y aburridora, sino que puede ser bella, eh, puede ser comprometedora puede ser con baile, es entre las personas que nos parecemos y hemos vivido, eh, lo que es también vivir en Colombia, o sea, yo creo que no tengo que extenderme en lo que es haber nacido y crecido en Colombia, lo sabemos muy bien, y eso que sabemos es importante que ya llegue a los espacios de poder, esa sabiduría popular, esa intuición popular sobre lo que es justo, de lo que es necesario, de lo que para qué es el Estado, pues lo sabemos, y el feminismo es el medio para lograrlo en esa interpretación del poder. Listo, entonces aclarado el feminismo. Ahora, ¿cómo aterrizamos el municipalismo feminista? En el, uno de los objetivos digamos específicos que han repetido en varias entrevistas es ese la personería jurídica para poder, digamos, a mediano plazo aterrizar la propuesta del municipalismo feminista en Colombia ¿y eso qué es? Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay varias cosillas así que son importantes tenerlas como la vista y como claves por ejemplo, Colombia es un país súper centralizado ¿qué quiere decir eso? que gran medida de las decisiones se toman acá en la capital, en el centro y también sabemos por evidencia y por experiencia pues que en Colombia no es Bogotá y que hay un montón de experiencias de los departamentos, de los municipios, de lo local que requieren ser pensadas, decididas por las personas que viven, habitan y trabajan esos municipios. Entonces el municipalismo parte de, de la descentralización del poder, además de llegar a a esos lugares periféricos, porque en tanto existe una centralidad, existen unas periferias donde eh, las posibilidades de decisión, donde el acceso a los recursos, que además son recursos nacionales, no llegan con la misma eh, igualdad y terminan tomándose unas decisiones por fuera de las necesidades, los sentimientos, los deseos de las personas que viven en un lugar en específico. Entonces, al, al, al unir el municipalismo, que es defender la posibilidad del poder local, de las personas, de los vecinos, de las vecinas, quienes caminan las calles, de quien sabe lo que sucede en su cuadra, en su barrio, su comuna, en su localidad, que tienen ese conocimiento, es que eso no nos puede olvidar nunca. Las personas del común tenemos un conocimiento profundo de lo que son nuestras vidas y lo que necesitamos. Y lo que requerimos son mecanismos de poder para poder decidir sobre eso. Entonces, esa combinatoria de poder local con feminismos es poder llevar, por supuesto, la paridad y la posibilidad de representatividad de la diversidad y la pluralidad de las mujeres a lo local, pero al mismo tiempo esas interpretaciones del feminismo sobre el hábitat, sobre lo que es el ordenamiento, sobre lo que es la toma de decisiones, llevarlo a lo más cerquita que, que puede ser, por ejemplo, una HAC, una hal, una alcaldía, un consejo, y poder lograr pues unas ciudades o unos municipios que se parezcan más a las personas que lo habitan y no sean siempre como personas que se sienten súper externas y ajenas quienes toman las decisiones sobre lo que es inmediato y necesario. Bueno, digamos, hay como tres escenarios posibles eh, de cara como a estas elecciones. Estamos listas de va, pues, del putas y saca una bancada de 11 senadoras, ¿sí? sí eh, estamos listas alcanza como el umbral y tiene una una senadora una sen senaduría colectiva eh, este año o no consiguen los votos suficientes entonces no consiguen la personería jurídica ni un espacio en el senado hay como esos tres escenarios posibles en medio de eso pues está eh, digamos, lo que merced ya ha mencionado sobre la intención de llegar al Congreso, lo que han mencionado también en, nuestra, en otras entrevistas sobre el control político, sobre la autonomía, pero digamos, eh, y esto sí me lo preguntaron unas parceras, es como cómo, cómo va a ser esa relación con otras organizaciones que se dicen de izquierda y progresistas, donde también hay feministas, que se reivindican feministas, que también le camellan, digamos, a propuestas iguales o similares, o cómo ha sido esa relación con esas organizaciones desde el nacimiento de Estamos Listas? Bueno, pues nosotras, para comenzar así por la primera parte de lo que nos propones pensar, es que nuestro método, que parte de voz a voz, de la conversación, de caminar, o sea, esta es una campaña electoral que camina y conversa. Es una campaña que se está haciendo pues, a la escala de quienes somos las personas que trabajamos, ¿cierto? tanto en su financiación como en su forma de realizarse. Así que, invitadísimas, invitadísimos a ser parte de ese voz a voz y de ese trabajo de una campaña que es propia, que no es la campaña de, de los grupos elitizados, que tienen pues, como la plata ya definida para poder hacer su ejercicio político, sino acá, esta campaña que es desde acá, desde eh, las mayorías, y en ese sentido, nosotras, así como lo hicimos para Medellín, también lo vamos a hacer para el Senado. Entonces tenemos un mínimo, como lo dijiste, el umbral, el 3% de ese umbral para poder llegar por lo menos con tres curules y de allí poder hacer realidad la senadoría colectiva, que es además la posibilidad de, de, de un poder de las mayorías sociales, ¿cierto?, lo segundo es que tam también nosotras en este llegar hemos aprendido que un paso a paso. Tenemos una imagen de la política y es que siempre los ritmos nos los imponen otros. Es como, como si hubiese una afán permanente. Obvio que hay unos ritmos acelerados de la política, eso es una realidad, pero también hay que darse el lugar de detenerse, de reflexionar y tomar decisiones a tiempo y de la manera más sabia. Y eso lo hemos aprendido juntas. Vamos poco a poco, vamos llegando, vamos viendo, así como esa búa que tengo atrás que de manera atenta está leyendo la situación y en esa medida va tomando las decisiones. Entonces cuando tú me dices qué van a hacer cuando, con las otras agrupaciones políticas, pues esperemos a ver quiénes llegan, ¿sí? Todavía no sabemos. Muchas veces la política se pone fea porque empezamos a hacer, o se empiezan a hacer, no, no a hablar por mí ni por nosotras, porque otras no lo hacemos así sino que se, se espera se, se empiezan a hacer como unos acuerdos y unas cosas previas que lo ensombrece todo y que le quita eh, como transparencia y posibilidad de pensar la política como que todo está prehecho, ya todo está definido, ya se sabe qué va a pasar, entonces ¿para qué participar? No. Nosotras estamos en una campaña electoral, estamos en una lead electoral donde vamos con el deseo firme de vocación de poder y de victoria, donde vamos a ganar, donde otras fuerzas también lo están haciendo, vamos a ver cómo queda compuesto ese Senado y en ese momento tomaremos decisiones, porque además son decisiones que también se toman en función de quién quede en gobierno, quién va a llegar a gobernar, quién va a ser eh, la próxima presidencia, todavía no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ese tipo como de aceleramientos, no, esperemos, hagamos un trabajo bien hecho, hagamos las cosas como sabemos hacerlas, trabajemos con la convicción, con la claridad de los términos, cualquier persona puede visitar nuestras redes desde lo más viejito que tengamos hasta lo más reciente y lo que puede leer es que hemos sostenido nuestra transparencia nuestra claridad y nuestros acuerdos y así lo vamos a seguir haciendo, esa es la confianza eh, que pueden tener entonces en eso pues frente a quienes lleguen vamos a ver y lo otro Creo que es muy importante, eh, ahorita lo decía, o sea, existe el feminismo, cierto es una ideología, pero también es una praxis política, es una forma de hacer la política, una forma de realizar el poder, una forma de, de relacionarnos entre las personas y las instituciones. Entonces, por supuesto, existen eh, mujeres feministas en otras agrupaciones eh, políticas, allí están dando su pelea pero no quiere decir que tengan una organización feminista, no quiere decir, por ejemplo, que haya redistribución del poder, no quiere decir, por ejemplo, que haya paridad en, en esos organismos, no quiere decir, por ejemplo, que haya una convicción por poner el trabajo del cuidado y de la reproducción de la vida al centro de un proyecto político. Entonces, yo creo que es importante, claro, ellas lo hacen allá, están dando la pelea, pero no es una pelea ganada. Eso hay que entender. Entonces, vale hacer la, la diferencia. A mí sí me parece súper importante eso de como de darse el tiempo para tomar las decisiones colectivas. Yo vengo de una tradición muy vertical de hacer la política y creo que esas es de las cuestiones como más innovadoras de la propuesta de Estamos Listas. Eh, pero entonces, a propósito de un comentario que hace... Una parcera, eh, Ivo, Ivo Romero, Ivo Romero dice, eso no la hace una pelea inválida, considero que el debate político entre fuerzas de izquierda no puede ser tachado de peleaderas, son tensiones y contradicciones. A propósito de pues de los comentarios de Ivo, eh, ¿cómo fue que se llegó al apoyo a Francia Márquez eh, en, pues, dentro de la consulta del pacto histórico? En otras entrevistas, ustedes decían precisamente que después del de 3 de marzo, pues pregúntenos eh, a quién vamos a apoyar a la presidencia, vamos a tomar esa decisión. ¿Cómo se llegó ese, a ese apoyo a Francia Márquez y por qué a Francia Márquez? Bueno, es muy importante. Como nosotras, más que acelere, tenemos anticipación y formas internas de trabajo. Hace un año, poco más de un año, nosotras decidimos ampliarnos a nivel nacional y además, junto con otras organizaciones, respaldar las candidaturas de mujeres feministas que en ese momento se habían pronunciado. Para ese momento, eh, nosotras el 5 de abril de 2021, logramos luego hacer la primera convención nacional feminista. Y ese día aclamamos las candidaturas de Ángela María Robledo y de Francia Márquez. Nosotras... Hace un año lo pensábamos, lo ¿Cómo así aclamamos? Hicimos una aclamación, o sea, como un respaldo de las feministas del país por estas dos candidaturas. Sabíamos que ambas estaban en procesos distintos, no era claro bajo qué condiciones iban a participar. Recordemos que para ese momento, recientemente, Ángela María ha salido de la Colombia humana, todavía no sabíamos cuál iba a ser la manera en que Francia iba a llegar, luego, posteriormente, Ángela eh, pues ya no participa más de, de, de los espacios que decidió estar y luego dejó de estar como lo venía diciendo, Francia comienza Soy Porque Somos, que es un movimiento que en principio quería llegar con firmas a su candidatura a la presidencia y termina posteriormente eh, llegando al pacto histórico a partir de la candidatura con el pueblo democrático ¿cierto? Entonces ha sido pues como un proceso también en función de las decisiones que ellas tomaron. ¿Cuál era nuestro sueño? Es que ellas fueran fórmula, ¿cierto? Presidencial y vicepresidencial. Y sigue siendo nuestro sueño. Que para las próximas elecciones haya una candidatura, una fórmula presidencial feminista que represente todas esas luchas, todas esas movilizaciones y que además responda a un esquema de poder distinto que no sea el que está pasando hoy en las agrupaciones políticas donde... Eh, se pueda estar. Entonces de allí parte nuestro respaldo a Francia, fue desde el inicio y del día que ella puso un Twitter y dijo quiero ser presidenta de Colombia, nosotras la aplaudimos. Y eso lo confirmamos en, en la Convención Nacional Feminista que hicimos en Onda y lo que hicimos ahorita con nuestra votación a través de nuestra plataforma de gobierno abierto, entre todas las integrantes, fue... Eh, volver a consultar porque obviamente le ha cambiado el escenario ella ya nos está presentando porque soy porque somos pues como movimiento eh, significativo de ciudadanos y ciudadanas pues no a través pues le sabemos de la consulta del pacto entonces tomamos la decisión mayoritariamente una gran mayoría casi el 90% del movimiento vota que sí seguimos respaldando a Francia y bueno ahí está y seguimos pensando que ella puede ser pues como nuestra presidenta ¿Cierto? que es una mujer feminista, eh, que puede ocupar ese lugar de poder. Y en el Senado, en el Senado, digamos, ¿cuál vendría a ser la urgencia? La urgencia, estamos listas en el Senado, eh, como si solo pudieran hacer una cosa, ¿qué sería lo que harían en el Senado y, y por qué? ¿Y por qué nos vas a reducir el sueño? Pues, es la <risa> entrevista por... es muy corta, aquí nos podemos quedar hablando hasta medianoche. Yo creo que también, o sea, el, el Senado, por supuesto, si, si no somos una fuerza mayoritaria, tiene sus limitaciones, así vamos a llegar a eso, lo reconocemos. Sin embargo, no, aquí, no aminoremos lo que es ese lugar. O sea, porque nosotras, en principio, lo que vamos a hacer es ocupar ese espacio de las mayorías sociales en la representación de esas mayorías, la diversidad y la pluralidad, ¿cierto? O sea, eso, si lo ponemos en términos de urgencia, es eso, que haya la representatividad de quienes somos las mayorías sociales de este país en un espacio de poder donde hay una exclusión histórica y una toma de decisiones en favor de unos cuantos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, <coughs> allá hay un montón de cosas que se derivan y que se pueden hacer, solamente que como vemos que no hay como un desarrollo pleno de la función del Congreso, en como han sucedido las cosas ahorita, pues pensamos que se puede hacer poco, pero se puede hacer mucho, porque se puede hacer control político, por ejemplo la función, que siempre nos pensamos como crear miles de leyes, cierto pero la función de control político es súper importante, y por ejemplo llegar a instituciones de carácter nacional como la Fiscalía, como la Policía, para poder atender un montón de de urgencias que tenemos y que podemos hacerlas desde allá, ¿cierto? generar independencia del legislativo en relación al ejecutivo, eso no son cosas menores, y son cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra postura, desde nuestra fuerza, e insisto, muy bien lo decíamos ahorita, la movilización eh, ciudadana, ¿sí? Entonces, nosotras vamos a llegar a transformar el poder, vamos a llegar con una senaduría colectiva que va a decir, es que no son solo tres curules o cuatro o cinco, sino que son, 11 personas, 11 mujeres en su diversidad que representan a 1.800 mujeres y que a su vez representan a todo un electorado que por lo menos serán 550.000 personas que estamos ahí y que estamos atentas a lo que se va a decidir y a lo que se va a hacer. y Eso es súper importante. O sea, eso, eso es poder para poder transformar, insisto, esto es de las calles al poder y del poder a las calles. Es también el gesto de que esos lugares que vemos oscuros, lúgubres, hasta sí, que, que decimos esa vaina, ¿para qué? Mucha gente piensa el Congreso, ¿para qué? No, es que puede, puede ser un lugar distinto, donde estemos todas estas voces, donde, donde estemos allá decidiendo y pensando, porque así lo hacemos las feministas del país, ¿cierto? Y bueno, por supuesto, hay, hay, hay, lo, hay una agenda legislativa y una agenda de control político que nosotras tenemos, que, que tiene cinco... Bases fuertes, firmes, donde florece el resto, eh, que es la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental, la transición democrática y, por supuesto, un futuro en paz. Y eso es lo que estaremos trabajando. Allí hay también un momento, una vez estemos en el Senado, la capacidad de conformar equipos de trabajo, donde estaremos todas nosotras, un equipos de trabajo más sabios, con experiencia, con el recorrido y el reconocimiento de lo que es el país, sus distintos territorios, los distintos departamentos, en fin, y desde allí estaremos proponiendo. Así como lo hemos hecho en Medellín, o sea, en Medellín tenemos una curul, pero esa curul ha trabajado, de ahí ha demostrado que con, con una curul, se puede hacer muchísimo e incluso desequilibrar las fuerzas de poder que están allí. Y lo haremos con mucha más fuerza, con las mínimo tres curules que, que vamos a tener. Entonces, es eso, es llegar para transformar el poder, es llegar para demostrar, porque yo siento que, y lo siento por las personas que conozco que me rodean, pues yo vivo en Medellín, y mi familia, mis amigos, mis amigas, lo que hay es unas ganas de que esta vaina sea distinta. Pues eso sí, no me queda la menor duda que lo que late en mayoría o lo que urge en mayoría es que esto se transforme. Y bueno, eso es lo que nosotras haremos, como, como hacernos sentir como colombianos y colombianas que estamos haciendo la política que queremos, que deseamos y que va a transformar esas vidas. Obvio, insisto, no lo vamos a hacer nosotras solas, sino que lo vamos a hacer como, como conjunto como mayoría social movilizada. Es que yo siento que eh, hay como una lectura en blanco y negro de, pues, de estas tensiones y de, y de cómo hacer la política en Colombia. Pues eh, lo alcanzó a comentar por encima eh, de cómo ha funcionado esa concejalía, colectiva en, en medellín a propósito del sí. tema de pm y por ejemplo con el tema de pm digamos como que es del progresismo o se está a favor o en contra de daniel quintero y lo que está haciendo sin sí. ¿sí? fin sí o si no se es uribista fin pero entonces eh, como para dar un ejemplo de cómo sería eso a nivel nacional eh, como pues que, cuál es el papel que ha jugado esa esa cosa en en el tema de pm eh, ¿Y eso cómo termina traduciéndose a nivel nacional? Porque yo podría suponer, eh, y puedo estar equivocado, que entre más grande sea una organización va a ser muchísimo más complejo pues trabajar así de manera horizontal y de manera colectiva, pero pues su me dirá. Bueno, es muy importante traer esta perspectiva del feminismo como ese horizonte que sale como unos lugares comunes en los que nos pensamos la política. Que es una apertura, es una manera distinta de vivir, de ver, de habitar, por eso insisto que es emancipadora, que nos permite reubicarnos, y son procesos lentos que también requieren del tiempo histórico, y estamos viviendo un momento histórico súper importante para que eso pueda suceder. O sea, estamos en un momento histórico inédito de Colombia, de una transición, y yo creo que de una apuesta por la democracia, pero que necesita de la gente para que pueda ser así. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, ya como en las fuerzas concretas que están ahí, esa autonomía nuestra nos, nos permite ponernos en otro lugar. Y es un lugar que tiene de base la defensa de la ciudad, para el caso de Medellín. La defensa de lo que es, son los bienes comunes y la defensa de lo público. Porque muchas veces lo que pasa, nosotros vemos en esas discusiones que suceden en el Consejo, ¿viste? Estos todos agarrados, ¿y dónde está la ciudad? ¿Dónde están los medellinenses y las medellinenses? de repente como que eso, eso desaparece de los debates, ¿cierto? Entonces creo que, que es importante eso, nosotras allí nos desvinculamos, tuvimos varias eh, acciones políticas contundentes que demostraron eso, que es posible otras vías, como otra vía al reformular las relaciones de poder y la posibilidad de la autonomía, eh, lo logramos tanto con el tema de EPM, Incluso abriendo posibilidades que otra gente no había visto, y también con la constitución de lo que es la actual mesa directiva del Consejo, ¿cierto? Donde supuestamente solo habían dos opciones, y ahorita las dijiste, y nosotras, pues, propusimos una tercera. Eh, y así va a seguir siendo. Por supuesto, a nivel nacional, eh, hay otros retos organizativos. Eh, eh, Crece en complejidad, pero no necesariamente en dificultad, porque ya hay una experiencia. Ya hay una experiencia ganada y, y unos mecanismos constituidos que nos dan garantías. No quiere decir que esto pase por fuera de los conflictos. Por supuesto, vivimos conflictos, pero como estamos listas, tenemos esa, esa gran tranquilidad de que tenemos los medios, las formas, los escenarios, las instancias para poder decidir, sí porque nosotras, y esto lo diremos siempre, nosotras no decimos que los fines y los medios se diferencian, entonces hay que hacer cualquier cosa para poder llegar a... Eso no es cierto, eso es lo que muchas veces envilece la política, sino que la manera en que hacemos la política desde hoy y lo que vamos a llegar a tener cada vez más espacios de poder, ¿cierto? Entonces, no nos estresa, por supuesto nos exige, por supuesto nos... Y ah, sí, eso lo hacemos cotidianamente, pensar que lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el escenario nacional, pero también qué está pasando en nuestros departamentos, en nuestros municipios, porque nosotros no somos extraterrestres, nosotros vivimos en ciudades donde pasan cosas de la vida real y desde ahí también leemos el país y desde ahí también decidimos y sabemos que esa política, que es nacional, tiene que ver, como te decía ahorita, con lo que sucede en lo local y ahí estamos, nosotros en este momento estamos, en, no sé, como y punta de municipios de mujeres que pertenecemos al movimiento, ¿sí? Entonces, esa, esa realidad nacional también se compone de esas vivencias de los lugares de orígenes y donde vivimos y realizamos la vida. Entonces, desde ahí nos encontramos, desde ahí deliberamos, desde ahí decidimos y, y hay que vivirlo um, así. Y insisto, es dejar de ver la política como una cosa que nos va a tragar, ¿no?, es una forma de organizarnos, es una forma de estar en sociedad que requiere que, que sea plural, que sea democrática y tenga real representatividad, es eso es como hagamos esto nuestro ¿sí? y hagamos lo nuestro para el bienestar común es como lo que queremos, y, pero si eso es trabajo claro, eso es tiempo, por supuesto eso es hacerse cargo, pero es hacerlo también un colectivo, en confianza con solidaridad que hace parte pues como estos principios constitutivos de, de estamos listas un saludo a Isabel que está comentando este video que fue la que nos ayudó a hacer el puente para que podamos hacer esta entrevista y no me quiero ir sin hablar, ya hablamos del municipalismo feminista su Mercedes sí. magister en estudios urbanos en urbanismo y, en urbanismo y y eh, en algún momento leí sobre urbanismo feminismo, feminista, leí alguna cosa, pero entonces le quería preguntar a usted, ya que la tenemos acá, eh, si existe tal cosa como el urbanismo feminista y, y si eso se puede hacer acá en Colombia y eso qué significa. Bueno, o sea desde que exista vocación de poder feminista <risa> y conocimiento, que también hay que decir, que además buena parte del pensamiento de la ciudad ha sido desarrollado por mujeres pero no necesariamente hemos tenido los espacios de poder para para poder eh, decidir pero claro que es posible que y de hecho hay una, unas mujeres que han hecho unos trabajos muy interesantes eh, acá en colombia y más en esa relación interesante y necesaria eh, campo ciudad o ciudad región que no solamente es pues como lo que está urbanizado, sino que es la relación compleja en, entre territorios, y hacerlo tiene muchas implicaciones. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de las relaciones de poder, la posibilidad de una representatividad, una, la posibilidad de que lo local tenga incidencia en las múltiples vivencias de la ciudad, ¿cierto? Pero sobre qué tipo de cosas también se puede decidir, por ejemplo, a propósito de un urbanismo en perspectiva feminista. ¿Qué pasa con una ciudad que sea construida alrededor del cuidado? Porque no, y no alrededor solo del trabajo productivo o la generación de riqueza monetaria sino una ciudad que sea para la realización de la vida en cada una de sus partes, por ejemplo ¿Sí? una ciudad que sea pensado para que tenemos que pensar que reproducir la vida o sea que un solo ser humano exista nazca, sobreviva, envejezca y muera todo eso requiere un montón de trabajo y esfuerzos sociales. Y esos esfuerzos sociales, por razones culturales, son usualmente realizados por mujeres. ¿cierto? ¿sí? ¿Qué pasa si todo ese trabajo, desde el nacimiento hasta, hasta el fin de los días, que es un trabajo hecho, insisto, principalmente por mujeres, hay unos entornos que redistribuyen, que acogen, que soportan, que apoyan, esos trabajos, pues son ciudades más amenas, ese es un elemento. Otro elemento que también es la perspectiva de la seguridad. Normalmente, y eso lo hemos hablado también en otros momentos, se piensa en la seguridad como un asunto de fuerza, como un asunto policivo, represivo, y qué pasa cuando hablamos de la seguridad de las mujeres caminando las calles, por la ciudad se transforma. Y esto pues muchas veces, algunos hombres lo dicen, pero yo nunca había pensado que tal esquina era oscura o que tal esquina era insegura porque hay otro tipo de inseguridades que por el hecho de ser mujeres vivimos en las ciudades. Ahí cambia la seguridad, cambia la movilidad, cambia el transporte. Y esas ciudades que podríamos decir feministas o que, están, o que responden a otras lógicas de la vida cotidiana en conjunto son sabrosas para vivir para todo el mundo. ¿cierto? son más acogedoras, tienen otro tipo de espacios, son menos exigentes, se hace más para el bienestar y, y, y exige además otro manejo de los recursos, que eso es súper importante. Entonces, es posible, es urgente, necesitamos poder municipal para lograrlo y, y, y que, insisto, o sea, hay unos anhelos. Y los anhelos de las personas, si yo los tengo, todas las tenemos, yo, yo no vengo de una parte distinta, nosotras no venimos de una parte distinta donde provenimos todos. Entonces, eh, esos anhelos que tenemos los podemos traducir en realidades, en realidades concretas, y esas realidades concretas necesitan eh, esa vocación de poder que nosotras eh, estamos dispuestas también a asumir como responsabilidad. Entonces, es eso. igual podríamos conversar más, pero creo pues que... Es hora de ir cerrando, pero sí es posible y hay cómo hacerlo. Hay conocimiento, hay experiencia y podemos crear nuestras formas propias de unas ciudades posibles y a la escala de quienes las habitamos, de quienes estamos ahí. No, es que solo este tema tiene como para una hora más de charla, porque, por ejemplo, un ah, me... doctorado. Sí, yo, yo me muevo en bicicleta en Bogotá. Y, y yo conozco a muchísima gente que se mueve en bicicleta en bogotá eh, en colectivos o gente y además yo yo en el sur entonces yo salgo temprano a camellar y me doy cuenta de el montón de gente de sectores populares que se mueven bici que son sobre todo hombres porque es que uno en bicicleta una mujer en bicicleta es diferente la experiencia es muy diferente eh, y así podríamos hablar de muchas cosas del claro pero ya le existen los viceactivismo feministas o sea porque nosotras estamos en todas partes hacemos de todo y también hemos hecho la ciudad una ciudad nuestra y, y nos hemos yo también soy bicicletera también me muevo en bici y es también decir es que la ciudad es mía también la recorro y además exijo que tenga condiciones ¿cierto? eso es, eso es importante porque no nos hemos quedado quietas en relación a las circunstancias cierto Sí, sí, sí, hay muchas parceras que están en eso, en el activismo feminista y, y están trabajando de eso y pensándose en una ciudad para que pueda ser rodada por mujeres también y, y, y, y empujando para eso también. No, pues, Sumerse, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Eh, me imagino que va a seguir en entrevistas similares de aquí hasta marzo. Entonces, pues, muchas gracias. Eh, y nada, en serio espero que lleguen al Congreso y espero que puedan aterrizar la propuesta a, los, a todos los municipios de este país. Gracias muchas gracias a todas las personas que se han conectado y que comentaron y preguntaron. Gracias a vos por esta invitación, nos seguimos conversando, también a quienes estuvieron eh, conectados, nos seguimos viendo, atentas a las redes, estamos listas en Instagram, Facebook, eh, para que pues, puedan enterarse, seguirnos quizás, sumarse al movimiento. Y nos, el 3 de marzo, pues ahí está la UA para votar. Así es. Muchísimas gracias a todas y todos y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, linda noche.